Hola, hola. Buenas noches. Vamos a ver si ya estamos transmitiendo. Hola, hola. ¿Les llegó la notificación? Ahí las veo, ahí las veo. Me he demorado un poquito, dije que lo iba a hacer después de la transmisión, pero realmente hacía tanto calor, pero tanto calor, que dije, no, que baje un poquito el, el calor. Vamos a hacer esta tarjetita, ¿ya? Porque es más rapidita. En realidad iba a hacer esta de aquí, pero al final me decidí en hacer esta porque es un poco más rápida, ¿Ya? Justo está por venir mi familia de la, de la playa, así que yo creo que la podemos terminar, eh, espero, rapidito. A ver, mientras las veo, mientras las veo llegando, vamos a ver, hola, hola. Vamos a trabajar esta flor, pero con otros colorcitos, ¿ya? Para que la vean diferente. Hola, chicas, ¿cómo están? Así ah, hoy día súper conectada. Así me dicen si me pagan por conectarme, me han dicho. <risa> Pero no me pagan por conectarme. <risa> hola, hola, es que es el día de la, de la mujer. Así que voy a hacer esta que es un poquito más rápida, ¿ya? La otra es un poco más complicada y demora un poquito más de tiempo. ¿Por qué no te anuncié, carito, carito? ¿Ya me hiciste mi TikTok? Yo quiero un TikTok solo para mí. <risa> más espesa la calle hola hola hola hola ¿cómo están yo no sé por qué sale esto que yo no quiero que salga esto de las estrellas yo todavía no sé ni para qué sirve lo voy a desfijar hola hola hola ustedes saben que para que les llegue el aviso ustedes tienen que tener la campanita activa no Ustedes tienen la campanita activa, les va a llegar la notificación. Hola, hola, hola. A los años mis cari. <ríe> ya dirán, ya casi no salgo. Uy, porque salí temprano haciendo zumba. Luego salí con la, salí a hacer el sorteo. Luego salí con la Cari. Y ahora en la noche. Casi no salgo. No, ya, ya me tendrán, ya ten, la tendrán, tendrán aburrida mi voz. Por eso es que no quiero hacer la otra porque la otra sí demora un montón. Así que vamos a hacer esta que es más rapidita. Buenas tardes, mis Cari. Feliz día de la mujer para usted para todas las presentes. Claro, yo me, yo me conecto para saludarlas a las de la mañana, las que pueden conectarse, a las de la tarde y a las de la noche. <risa> ya vamos a empezar porque si viene mi familia y no he terminado, voy a tener que cortar. Se están viniendo de la playa. Ya, vamos a trabajar con esta, con la Large Sweet Peony, que es una Flor muy bonita, ya se las he enseñado alguna vez y la voy a volver a enseñar ahora. Sobre todo la técnica del pintar. ¿Ya? Vamos como celebrando este día tan especial haciendo una tarjetita. Estas son las tarjetitas, les cuento que me quedaron de, las, eh, de los talleres que yo hacía. ¿no? Yo hacía unos talleres en las ferias y siempre hacía de más. Entonces, me quedaron esas tarjetitas y digo, ¿por qué no ahora hacemos una tarjetita muy fácil eh, de florcitas? ¿Qué dice? Ja, ja, ja. Hice la estrapera de miércoles, pero ya sale en exclusiva. Sí, yo tengo que estar en exclusiva, eh, Carito, por favor. Por favor, Carito, por favor. <ríe> ya bien. Eh, a ver, vamos a tener vamos a tener estos cortecitos de estas flor, florcitas, ¿ya? De la que les acabo de decir, de la Large Sweet Peony, ¿ya? Las dos piezas que vienen, dos grandes y dos pequeñitas. Eh, para que sepan que para una flor que quede bonita, no necesariamente, eh, ahora conversaba con una alumna, tienen que haber cuatro medidas de, de troquel o de flor, ¿no? Con dos de cada tamaño. Es suficiente, y ahora les voy a enseñar, ¿ya? Luego de estas pequeñitas, que son las Of Blossom, que a mí me encantan, esas chiquititas, las boleo chiquito y les pongo un pistilito y con eso es suficiente. Lo de temprano no cuenta porque te eliminaron, ¿verdad? No cuenta porque me eliminaron. Hace poco supe lo de las campanas. Sí, pues, Facebook es así, así es Facebook. No nos respeta Bien, vamos a empezar como les digo porque esta transmisión tiene que ser antes de que lleguen mi familia y acaban de salir de la playa, o sea, máximo una hora, ¿ya? Bien, vamos a empezar a pintarlas, que es lo más facilito ¿Dónde está mi hojita? Acá voy a sacar una cartulina Ya, no la voy a hacer exactamente este color, la voy a hacer mezcladita, ¿qué les parece? A pesar de que está marcada y que está sellada con Pishcock Feeder, este es el color con el que está pintado. Pitchcock Feeder. Hola, Vivian Noriega. Hola, Alicia. Hola, chicas. Bienvenidas. Vamos a pintar rapidito. ¿Ya? Bien. Entonces, eh, están selladas con Pitchcock Feeder, pero yo las voy a pintar con eh, este Oxide, también Pitchcock Feeder, con el White Violet. Ahí está, el White Violet. Eh, eh, eh, eh. voy a pintarlas el centro con el Scarf Star que es amarillito, ¿ya? Estas son outside, estas son ink, y los verdes vamos a trabajarlas con el Crush Olive y con el All Paper, ¿ya? Hola, buenas tardes, ahí está Janet, justo hoy día conversaba con Janet, tan linda Janet, muchas gracias por todas tus palabras, es un amor la Janet, ya vamos a pintar rapidito, ¿ya? Y vamos a empezar con el amarillo. Yo tengo aquí todo a la mano, les cuento, porque estoy, pues, en plenas clases de flores. Obviamente, estas flores no voy a enseñar en el... Voy a enseñar otro tipo de flores, ¿ya? No puedo enseñar algo que hay en, ya en clase. Voy a, a empezar pintando amarillito en el medio. Ustedes saben que tienen que siempre descargar un poquito... Si sí, la tinta está muy fuerte, descargar un poquito y recién ahí entrar. ¿No? Ahí vamos a entrar con el amarillito. Hola, hola, tú eres súper linda. Gracias, Janet. ¿Te si escucharan mis hijos, no diría lo mismo. <risa> si escucharan mis hijos, no dirían lo mismo. Ya, estoy empezando a pintar amarillito en el centro. ¿Ok? ¿Cómo no celebrar el día de eh, la mujer pintando? Pintando flores. Ahí está. Ya. Y aquí vamos a pintar otro. Muy bien, muchas gracias. Todas las que se estén conectando. A compartir, a reaccionar al stream. Ya, a invitar a sus amigas para celebrar. Ahí está, ¿ya? Todas amarillitas y las chiquititas también las voy a pintar un puntito así chiquito nomás, ahí, ahí. aquí, cuántas he puesto, no sé, creo que son seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ajá. Mm, buenas tardes, Ceci. Las Tenia. Karina es una bella persona por dentro y por fuera. Ay, Las Tenia, feliz día. Yo también te quiero mucho. Tú sabes cómo te quiero. Feliz día. Gladys, Susaní, Besitos, besitos. Gracias, chicas. Yo también les tengo mucho cariño a todas, a todas, absolutamente a todas. Ahí está. Ya pintamos los centros, ¿ya? Miren, ah, este va a ser facilito. Ahora voy a agarrar el Pitch Cut Feeder, este de aquí, que también se ha sellado, ojo. Voy a agarrar este de aquí y vamos a pintar suavecito porque el Distress Offside tiene tinta bien fuerte. Así que sí o sí tienen que descargar primero, así, descargamos y pintamos. Ya, las, eh, las partes de afuera, los bordes. Ahí lo ven, sí. Nos cargamos y pintamos. Los bordecitos. ¿Lo ven? Ay, gracias por las estrellitas. No sé, ahí Facebook está sacando que tengo que este. Que me tienen que dar estrellas. Yo hasta ahora no sé de qué para qué sirven las famosas estrellas. Así, suavecito nada más, chicas, ya. Karinita feliz eh, carita, bella feliz día Te mando un abrazo inmenso Igualmente, gracias Alicia Gracias por las estrellitas Miren, estoy pintando Suavecito nomás, ya Hay varias formas De pintar, ahora les enseñaba A las chicas, este fin de semana Que ha habido lo del de festival Les enseñaba Diferentes formas de pintar No siempre pinto igual ¿Ya? Ahora les enseñaba a las chicas. Siguen entrando al taller de... Al festival de flores. Miren qué suavecito. Dejándola así nomás. Así queda linda, ¿no? Hola, hola, hola. Bienvenidas. Ay, la Cecilia García también me ha mandado estrella. Hello, lunática. Hello. A ver, voy a bajar un poquito. Hola. 20 estrellas, gracias chicas. ¿Quién me dice para qué sirven las estrellas? No he tenido tiempo para revisar. Lo único que he visto es que cuando llegue a 500 recién puedo eh, verlas o algo así, me han dicho. Ya está. Miren así suavecito nomás, qué bonitas quedan. ¿eh? Ya. Son bellas, bellísimas estas flores, uh -huh. a ver, miren cómo se les va a difuminando el color. Ahí está. ¡Qué bellas! ¿No? Muy bien. Ahora vamos por las chiquitas. Como son chiquitas, las agarro y las pinto así. ¿Ya? Son chiquitas, por eso trato de pintarlas. Ay. ¿Ya? Pensaba ponerles eh, lila, pero creo que no les voy a poner lila. Me están gustando cómo están quedando así de suavecitas. A ver, voy a bajar un poquito más. Uh -huh. Sí, lindos colores suavecitos, ¿no? Sí, la voy a dejar así. Pensaba ponerle anaranjado, pero le voy a, la voy a dejar así. Colores más suavecitos. ¡Feliz día! ¡Feliz día, chicas! Que pasen un bonito día. Prácticamente todo el día las he acompañado, ¿ah? No se pueden quejar. Es que mi familia se quedó en la playa y hoy recién están regresando. Me quedé por, el, por las flores, por el festival. ¡Ay, miren qué bonitas quedaron! hermosas, no, yo creo que las dejo así pensaba echarle el violeta pero no, me gustan así, están lindas voy a darles un poquito en el borde sin descargar a todo el borde para que le dé una sombrita no descargo y pinto ya aunque un poquito más oscuritas, ¿no? Ya le llegó, dice la torta, a Maritza Guardia, les cuento. No le llegó a la hora que quería que le llegue. ¿Cómo va a ser posible? Hola, feliz día, Dalma. Feliz día, querida. Feliz día a todas. Todas las mujeres de este grupo. Uh -huh. Estoy dando un poquito más, ya. Como les digo, pensaba un poquito echarle moradito, pero no. Me gusta este color. Ya está. Listo, eso es todo. No vamos a pintar más. Vamos a las hojas vamos por las hojitas a ver, vamos a ver estas hojitas puse diferentes colores estas están selladas con la olive y estas están con la crush olive así damos diferente color a las hojas y ya entonces estas las voy a pintar con Distress Oxide All Paper a ver, deditos, deditos Felizmente llegó la torta, sí, llegó la torta hoy, creerlo, llegó la torta, descargo un poquito y pinto, descargo un poquito y pinto. Hoy se me fue, se me fue, se me fue, a ver, esperen. Todo el día he transmitido hoy, todo el día. Ya, así voy a pintar estas. Con los verdes, ustedes pueden tener los colores verdes que deseen. Eso sí, en los verdes sí les digo que pueden tener todas las gamas. Porque hojas pueden encontrar de todos los colores de verde, ¿no? Amarillas, hasta medias anaranjadas. ¡Feliz día a todas, chicas! Gracias por las estrellitas que me ayudan a crecer día a día. Ahí está. ¿Ya? Estas las voy a, las voy a eh, trabajar con el old paper, ok. Todas. La misma base les voy a dar. Suavecito nomás. Ahí está. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por quedarse por aquí, por ayudarme a compartir. Y con la Ink, la Crush Olive, voy a usar otro dedito. A ver, ajá. Esta es la que le voy a poner hacia afuera. Es otro tipo de verde que voy a hacer, ¿ven? Hola, hola. ¿Qué pasó? Mi hijito rompió mi margarita. ¿Por qué, Gladys? ¿Qué pasó? ¿Por qué rompió tu margarita? ¿Qué pasó? Habría creído que era una flor de verdad. Ahí está. vamos Pintándolas. Así. Ya, un poquito voy a pintar acá en el medio. Un poquito que se... ¿Ah? Que se difumine un poquito el color. Esta también. Vuelve a hacer tu margarita. Este Gladys. Ahí entre los moldes que he enviado también hay margaritas. Vuelve a hacerla. Había una chica que me había pedido cuando ya estaba terminando la última transmisión que le salude a su hijita. Que era estaba de cumpleaños y ya había terminado la transmisión. Así que si está por ahí me avisa para saludar. Ya, bien, ya están las hojitas, ahí está, un color diferente que estoy sacándoles, ahora sí nos vamos a bolear, ya, estará por ahí apellidaba García, si no me equivoco, ojalá esté por ahí, ojalá, ojalá esté por ahí, muy bien, vamos a echarle la agüita, vamos a echarle la agüita, Mm, mm, sí, sí, sí, vamos a echar el agua. ¿Dónde está? Acá está. Yo le echo por atrás el agua. Ahí, sin miedo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. A ver, ¿dónde están mis herramientas? Vamos a tener este por aquí. Estos de... Ya, a ver, miren, voy a utilizar en este caso el 5 con el 8, ¿ya? Y voy a ir marcando así como me ven, según los petalitos, ¿lo ven? Ya, primero lo marco por todo el contorno y luego... Lo bajo. Lo llevo hasta el centro. ¿Ya? Sigo y lo bajo y lo llevo hasta el centro. Uy, me están llamando. A ver, un ratito. ¡Aló! Ya, ya, estoy en clase. Yo digo, estoy en clase porque no me fastidie. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ya está. Ahí está. Tiene que quedar así, como lo ven. ¿Ya? Ya, yo le doy la vueltita. Hola, hola, ¿cómo están? Y con el número 8 hago esto. Ahí. Ya. Igual vamos a hacer con esto. Ustedes saben que a las chicas de las flores no les estoy enseñando helper específicamente. Están aprendiendo con flores y troqueles chinitos o con flores de, de moldes, ¿no? Que yo les he compartido para que no se desesperen porque si no van a querer correr a comprar, ¿no es cierto? Tengo casi 100 alumnas en... El festival de flores. Así que eh, lo que estamos haciendo es eh, ayudarlas con moldecitos, ¿ya? Así tiene que quedar, Ahí Ahí está. A todas les hemos echado agüita por atrás, ¿ya? Muy bien. Este ya viene a ser el otro tamaño, el mediano. Yo trabajo en cartulina opalina 180. Ahí está. Hay varias formas de armar esta misma flor, ¿ya? Yo les voy a enseñar una de las formas, pero hay varias. Las pueden abrir, las puedes armar hacia adentro o las pueden armar hacia afuera. De las dos formas se ve linda. Ahí está. Y miren cómo con el agua muy bien se puede bolear. ¿La ven? ¿Sí? allá Esta como la vamos a cerrar como un capullito, la voy a dejar así. Esta va a quedar como un capullo ahí. ¿Lo ven? Y esta va a entrar aquí. Luego esta va a entrar aquí. Y luego esta va a entrar aquí. ¿Ya ven que no es necesario que tenga cuatro medidas diferentes? No es necesario. ¿Ya? Bien. Bien. Ya hicimos este de aquí. Ahora vamos a hacer las chiquititas. Las chiquitinas. Así rapidito también. Una agüita por atrás. Estas son bien bonitas también. Estas son las Offberry Blossom. Son súper lindas. Yo hago lo mismo, miren. Solo presiono, le doy la vuelta... Y hacia abajo. Tienen que dar así. Ahí lo ven. Súper fáciles. Bueno, vamos a hacerlas todas juntas. Así. No voleo, ¿ah? ¿eh? Solo presiono. Así le doy forma. Así le doy forma y vida a la flor. Luego ya le doy la vuelta a todititas. Y con el número 2. A veces me preguntan a mí: ¿por qué tanto número? Ah, para esto. ¿Ven? Ahí están. Ahí tienen vida, ¿sí o no? Claro, ahí tienen vida. Ya, ahora sí. Vamos a hacerle un huequito con el punzón. Vamos a hacerle un huequito con el punzón en el medio. Hola, hola, bienvenidas. Feliz día. Feliz día de la mujer. Estamos haciendo nuestras florcitas. Ahí está. Ya voy voy a ponerle uno nomás, un pistilito a cada uno, ¿ya? ¿Eh? Acá tengo los pistilos. Vamos a cortar la mitad porque para mí esto es suficiente. De un pistilo me sale para dos, ¿ven? ¿eh? Ya, entonces meto por aquí, utilizo mi pistola... Le pongo un puntito de silicona. Esta pistola me parece maravillosa porque la, tiene la puntita delgadita y puedo hacer esto sin problema. Hola, hola, bienvenidas. Ahí está. Entonces, rapidito nomás, con esta pistolita que me permite... colocar el pistillo. Ahí está. Ahí. Hola, hola chicas, bienvenidas. Esta flor la vamos a hacer al toque, para que vean qué fácil es hacer las flores de la Miss Cari. Súper fácil. Y a ver si se animan a entrar al, al festival, obviamente. Ahí está. Ya están todas las florcitas. Las más chiquititas, miren. A ver. Las más chiquititas. Y esta de aquí. Me eh, falta volver acá. Y esta de aquí la vamos a hacer tal cual. Vamos a cerrar el capullito de la, de la flor. A ver. Se apagó. El capullito de la flor, vamos cerrándolo. Acaba de depender de, eh, de cuán cerrado lo quieran. Yo lo quiero bien cerradito. Entonces voy echando la silicona a medida que lo voy cerrando. A ver, están mirando. Voy cerrando y voy colocando. Ahí ya llegaron, los cuento. Y ahora sí tenemos que terminar. Ven, les dije, les dije, les dije. Llegaron, llegaron. Ahí está. Ahí voy colocando una. Ahí voy colocando la otra. Y ahí vamos colocando la otra. Tratando de que estén los pétalos eh, intercalados, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Ya? Un color suavecito, suavecito. Igual lo hemos sacado este de aquí. Vamos por las hojitas. También le vamos a echar agua. ¿Ya? Y vamos a hacerle esto a las hojitas. Cuando son así de larguitas es suficiente esto. Y con el más delgadito le hacemos su nervadura. Así. ¿Ven? Se armó su nervadura. Y luego podemos hacer esto para que se quede en medias con en forma, ¿no? Ahí. Así vamos colocándola así. Y la nervadura, le dibujamos aquí adentro. Y miren qué bonita queda. Ay, mis manos han quedado. Así de fácil, chicas. Así de fácil. Ajá, esta es un poquito más larga igual le hacemos una hervadura y sacamos así le dibujamos ¿Vale? y por atrás queda dibujadito es una clase expresa ¿eh? express especialmente para la, por el día de la mujer A ver, ¿están ahí o estoy solita? Coméntenme, ¿cómo le están pasando por este, este día tan especial? que han comido? Es, es lo único que podemos hacer, ¿no? Comer. <risa> Porque de irse a alguna parte no se van a ir a ninguna parte. Y ver tutoriales, por supuesto. Por eso que este programamos los tutoriales. Ya, vamos a echarle la escarchita que a ustedes tanto les gusta. Vamos a echarle la escarcha. Esta es la goma que uso yo para la escarcha. Ya las vi, ya vi que están ya están mandando corazoncitos. Así me gusta que reaccionen pues chicas. Reaccionen, reaccionen al stream. Ahí está la florcita. Y qué voy a hacer con mi glitter. Le echamos el glitter para que se vea linda. Como si fuera salsita. Ahí está. Ahí está, llenita de glitter. Igual hacemos con eh, las bebés. Con las bebecitas. Ahí están. Un poquito de gomita transparente nomás y echamos el brillito que se vean bien brillositas, ahí están, y a las hojas le hacemos lo mismo porque todo brilla. Vamos a dejarlo ahí. Hola, hola chicas, buenas noches. Así todas, ¿ya? Y ahorita armamos la, la tarjeta y ya está. Ven, que les dije que iba a ser alto, ¿Qué? No les iba a quitar mucho tiempo. No es que la Miscari quiere acaparar las redes. No, no, no, no, no, no, de ninguna manera. Listo. Ahora armamos la tarjeta. A ver. Como les digo, esta es una tarjetita que ya yo tenía lista. Si no me equivoco, es de 15 por 22. Como siempre, como yo hago las mismas medidas, 15 por 22. Eh, esta es una nacarada. Y qué hermosa esta nacarada, ¿no? Todas mis cartinas se las compro a L Papers. Esta es una hilo. Que se lo estoy poniendo por aquí atrás como para que le dé una basecita. Ya, ahí. Así que vamos a usar la bonita para pegar. Oye, ¿las veo no las veo, de verdad? De verdad que no las veo. ¿Están ahí? ¿Están, están ahí o no están? Rapidito nomás, ¿ven? Sin quitarles mucho tiempo. Voy a ponerle, este es un troquel, miren, no sé cómo es el troquel. Es una belleza. Ahí lo voy a poner. ¿En dónde voy a echar el pegamento? En todo el contorno. Y ahí recién, cuando las veo reaccionando, ahí me doy cuenta que sí están. Ahí. Solo en contorno, no necesito por aquí. No necesito echarle. Ya, vamos a ponerle ahí, en el medio. Esto está chueco. A ver, a ver, lo veo chueco. Voy a jalarlo un poquitito. Por lo mismo que solamente estoy pegando por acá. Ahí está. Ya, miren cómo me bota. Me bota de... él. Estas las he puesto hacia arriba, pero las de acá las voy a poner aquí abajo. Ahí. Ya, van a jugar por acá. A ver, está la silicona. Terminamos, terminamos. Este es un tutorial así súper express. Aquí están. Está hermoso, gracias, atentísimas, muy bien. Silicona por acá, ahí, ya. Vamos a ponerle la silicona en las hojitas. Ahí, levantamos un poquito y abrimos y colocamos las más largas. ¿Dónde ¿No están las más largas? Estas son las más largas. Todo brilla como verán. Ahí está. Uh -huh. Vamos a poner por aquí otra. Y por aquí otra. Así. Así va a ir ya. Sí, una más arriba, otra más abajo. Ahí. Y aquí va a ir una más aquí. Todavía no la voy a pegar. Y una más acá. Estoy armándola. Ya. Ahí. Ahí y aquí. ¿Qué hago yo con las hojas? Las escondo, no las dejo eh, sueltas. Las escondo un poquito. Eso es lo que tienen que hacer, esconderlas, ¿ya? Ya, ¿cuál es la que estaba pegada? Está. le faltaba pegar. Ven, levanto la, la flor, la hoja, el pétalo, perdón, y coloco. No las pongo hacia afuera, sino lo levanto. ¿Ya? Como si saliera de la, de la flor. A ver, espérense, espérense, esta la quiero un poquito más arriba. Ahí. Ahí ya. Ahora esta vamos a ponerla por acá. Tengo que hacer que se cargue la pistola. Y esta va a venir acá. Ahora sí las leo. Ahora sí las leo, pues chicas. Estaban calladitas. Así. Así. ¿Ya? Y las ojitos, las florcitas van a ir dispersas. Muy lindo, tuto express, mi cariño. <ríe> hola, Kat. ¿Cómo están? Hola, chicas. Miren, yo no le corto a estas florecitas, no les corto el pistilo, porque esta, este pistilito o este palito me va a servir para acomodarla. Si yo le corto, ya no me va a servir para acomodarla. ¿Ya? Entonces, yo voy poniendo, como son seis... Va a venir una por acá, la otra va a venir de repente por aquí y miren cómo me va a ayudar el pistilito y la otra de repente puede venir por acá. Y me ayuda el pistilito, ¿ven? Ahí. Y por el otro lado igual. Traigo una por acá. Jalo una por aquí. Y coloco otra por acá. ¿Qué me está ayudando? El pistino. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, cuando yo ya sé a dónde va a ir, comienzo a colocarla ya con la silicona. Estas son tarjetitas que te he enseñado en los talleres de las ferias, cuando iba con la señora Vidalina. Que me quedaron algunas tarjetitas, dije, ya, esta puedo enseñarles a las chicas. Así, algo rapidito. Un tut express, como les digo. Pero miren qué bonitas quedan. Ahí está. Estoy haciendo como un arreglito, ¿no? Un arreglito, un arreglito. Ahí, y esta última por acá. Aquí, el palito me ayuda a meterlas, ¿ven? ¿eh? Como verán, es puro brillo, pero así me gusta. A ver, ahí está. ¿Miren qué bonita quedó? Full brillosita. Y sí o sí, siempre hay que ponerle una frasecita que puede venir por aquí, ¿no? A ver, le voy a dar una formita para que pueda entrar con tranquilidad. Ahí, ahí, ahí, más o menos, ahí. Sí, ahí. Pero yo creo que le voy a dar una basecita a esta, ¿ya? Así que vamos a hacerle una base. Por acá tengo la misma cartulina. Esperenme, un ratito, acá lo tengo. No. Ay, esto cayó. Esperen, esperen, esperen. Yo tengo ese color. Lo tengo por acá. Me encanta. Este es el lagón. Labo. Vamos a hacerle una basecita. Vamos a pegarlo y a hacerle una basecita. A ver qué les pareció la clase. Ya la terminamos. Tiempo récord ha hecho la miscaria. ¿Cómo hacer una tarjetita en 44 minutos? con las flores de la miscari. Rapidito, no se pueden quejar, rapidito, rapidito. estoy poniendo una base para que se vea mejor con el mismo color del, que tiene la base de la cartulina. Ahí está. Ya está. Sí, esa clase la tuve en la Feria Miss. Fue muy bonita. Así es. Yo les he hecho estas clases en la Feria. Y por eso me da pena porque ya no podemos ir a la Feria. Ahí está. Vamos a ponerla ahí. Vamos a echarle por aquí. Un poquito de gomita por aquí y otro poquito de gomita por aquí. Y esta la vamos a poner ahí. ahí. Y ya la terminamos. A ver. Miren qué bonita quedó. Súper sencillita. Yo había hecho otra por aquí. Miren, una está para arriba. Mucho más fuerte. Esta está para abajo. Pero sin embargo, las dos están bien bonitas, ¿no? Miren, este no tuvo, no tuvo la base. Por eso es que dije, voy a ponerle la base. ¿Pero qué tal? Rapidita, bonita, sin mucho trabajo. Miren estas viditas que tengo acá. Se los voy a poner uno acá. Ay, ay, ay, el pegamento. Terminamos, chicas. Hay muchas que han hecho esta tarjeta en algún momento conmigo en la feria. Así como dice María Cardosa. Así que espero que les haya gustado, que hayan recordado. Sus clasicitas conmigo. Ahí está, Voy a poner dos. Dos acá. Miren qué bonita quedó, ¿eh? Gracias, chicas. Un tuto rapidito, pero con cariño. Espérense que quiero poner este último brillito. Este último brillito lo quiero poner por acá. Ya está. Súper delicada, ¿no? Ahí está. Y así la terminamos. Bien, un feliz día. Un feliz día, chicas. Me conecté así súper rápido para hacer esta tarjetita. Espero que les haya gustado. Que la terminen de pasar bonito, sigan viendo más tutoriales, sigan creando, sigan disfrutando de ser mujeres. Mujeres poderosas, mujeres guerreras, mujeres que sacan adelante a sus familias, a sus hijos, ¿ya? Y esta tarjetita va con mucho cariño para ustedes. Las dejo... Gracias por estar ahí. A ver, ¿cuántas personas han estado? 56. Sí. Varias chicas. Muy bien. Voy a dejar esta de aquí, que es la que hemos sacado, acabamos de hacer. Voy a trabajar con esto, que esto ya se queda por acá. Ya, así. Así terminó la trajetita. A ver, las leo antes de irme. Linda, cari los brillos no podían faltar, Ah, ¿no? Sencilla práctica, bella. Interesante. Supe, usted lo máximo, una experta con las flores gracias milagritos maestra linda flor de tarjeta y en, y en poco tiempo así es Es que tú eres una troma y tienes toda la a la mano, frida no puede ser se fue mi internet me perdí la clase y ya está terminando queda grabado isabel bella hermosa las flores o oh, tú las haces en 45 yo en tres o cuatro horas <risa> la práctica es verdad la práctica eso sí yo no voy a decir que no la práctica Gracias. Bonito, bonito tutorial. Gracias, Julita. Qué bella, me encantó. Muy bien, están invitadas al festival de flores. Una flor así como esta, ustedes podrían sacar en este festival. Estoy enseñando varias flores, ¿ya? Muy bien, besitos a todas. Cuídense, que te la, terminen de pasar un bonito día. Bye, bye.